Doño, cuéntanos cómo te sientes de estar aquí en la Gran Manzana en el día de hoy Celebrando con los dominicanos Contentísimo de estar aquí Celebrando el día de nosotros, los dominicanos Gracias Y a la mega, gracias por invitarme Contentísimo de estar aquí ¡Antonito! Estamos aquí con jugando el desfile dominicano con Mega 97.9 y Toño Rosario. Gracias a todos, gracias por apoyarnos. Y siempre, Toño. celebrando con la Mega, el desfile dominicano. Contentísimo de estar aquí. Gracias al turito, gracias a la Mega. Gracias al arcón, gracias a todo el mundo. Seguimos, seguimos al América, señores. A Neudi, ven acá, mi amor. Bueno, bueno, bueno, pues eh, disfrutamos de una super entrevista con el cuquito Toño Rosario, semiartista favorito. ¿Cómo? Toño Rosario. ¿Usted del cuquito? Claro, personal. Así que esta transmisión llevándole entrevistas exclusivas a toda la gente de la República Dominicana. Quiero saludar a toda la gente de San Francisco de Macorís, de las Guaranas, de la provincia de Hermanas Mirabal, que me están escribiendo. No me diga que usted es de La guaraná No, no, yo soy de San Francisco, serie cinco de San, ahí está. Quiero saludar a toda la gente de la periferia de San Francisco que me están escribiendo, que están conectados con esta gran transmisión desde la Dominican Day para 2019. Estamos desde la Sexta Avenida, toda la Sexta Avenida, pues vestida de rojo, blanco y azul. Y agradecer. A cada uno de nuestros patrocinadores, gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana. La República Dominicana lo tiene todo, absolutamente todo. Gracias también a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, gracias a Comper Food. Y por supuesto a Salcedo Cargo Express, dímelo mi corazón. Así es, bueno señores, gracias a todos nuestros patrocinadores, reiterar República Dominicana lo tiene todo. Y aprovechar para enviar un saludo especial a mi comunidad, a mi bella provincia de Moca, aquí tienen una mocana de pura cepa. tenía que ser de moca. Sí, mocana, seca, sacudida y media por buen cajón. Una mujer que tiene un corazón que está allá enterrado en Moca Así que reitero el saludo para toda mi provincia preciosa La gente del Cibao, gente de verdad con, con, un, con un, un corazón único Y la gente de Moca especialmente La gente cafetera, la gente de la buena yuca Así que ahí le mando un saludo desde acá, desde Nueva York Siempre estamos realizando un trabajo para sentirnos bien Con nuestra amada República Dominicana Así es, así es bueno, eh, vamos a continuar Tenemos, Vamos a continuar con las entrevistas Este gran uh, pues, eh, Merenguero, Gabriel así Tenemos una es. entrevista exclusiva Así que vamos entonces a disfrutarla Pasamos con Gabriel, ahí Muy está bien.